Y comenzamos nuestro ciclo de entrevistas aquí en Conectados en Radio Sintonía 1420 AM en tu sección de expertos Conectados en Detalles. Herencias y sucesiones, términos legales que solemos escuchar cuando familiares o allegados fallecen, pero... ¿Cómo se definen? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se lleva este proceso en Venezuela? Es el tema que desarrollaremos con nuestro invitado, el abogado Juan Carlos Ron, egresado de la Universidad Central de Venezuela, consultor y experto en herencias y sucesiones, director general de la Sociedad Civil de Estudios e Investigaciones Jurídicas y Académicas. El se manifiesta y dice, es youtuber jurídico con más de 15 años en ejercicio profesional en el ámbito del derecho civil. Juan Carlos, bienvenido. Oye, eh, eh, que me da mucha risa porque ah. un abogado decir que es youtuber, yo digo, wow, pero youtuber jurídico, o sea, no puede es youtuber. especificar <risa> qué, qué tipo de youtuber soy porque ahora también hay tantas ramas. Eso este. sí. Oye, pero me encanta esa diversidad, ¿no? A lo que se han apostado ahora los abogados. Oye, Juan Carlos, bienvenido, gracias por haber Aceptado la invitación. Y gracias. bueno, conversar sobre este tema, herencias y sucesiones. Mm. ¿Cómo se definen? ¿Cómo, ¿Cómo podemos diferenciar una de la otra o una se compone y está dentro de la otra? ¿Cómo es? Ambas son sinónimas en este caso. Tanto herencias como tal es lo que se refiere a esa circunstancia en donde una persona fallece y tiene varios varias bienes. En este caso, una cantidad de bienes como una masa patrimonial, la cual al fallecer esta persona se queda sin dueño y a esta masa como tal vienen unos beneficiarios, unos herederos, legatarios, dependiendo de la circunstancia de si es una herencia una, una herencia testamentaria sí, sí. o una herencia sin testamento sucesión vendría a ser la, la, la circunstancia en la cual es como una sustitución si buscamos nosotros en un diccionario, la palabra sucesión etimológicamente es sustituir es decir, quítate tú para ponerme yo, okay. vale la expresión pero sucesión vendía entonces es ponerse en el lugar de, de ese titular fallecido en la titularidad de esos bienes o de ese patrimonio como tal. Hablando básicamente. Ayer, igual, ajá. Aquí yo escuché algo que me llamó la atención. La ajá. Este de herencia eh, testamentaria ajá. y herencia sin testamento. Exactamente. Es más sencillo cuando está el testamento. Mira, es más sencillo cuando, el, cuando está el testamento porque ya de una vez la persona en vida dispone sobre sus bienes a quienes le va a ser llamado es decir, okay. si yo por ejemplo tengo un carro tengo un terreno, un apartamento yo puedo disponer en qué forma se van a repartir y quiénes son las personas que yo quiero en este caso que vayan a tener esos bienes después de mis días ya en cierta forma digamos como que resuelve en parte cómo va a quedar esa repartición para que no quede la circunstancia que si no tuviste un testamento no lo realizaste quede lamentablemente un desacuerdo entre esos herederos por eso en cierta forma hay esos dos tipos de herencias herencia ad intestato que es justamente cuando una persona fallece sin dejar testamento y la testamentaria cuando deja un testamento lamentablemente hay que decirlo Latinoamérica no tiene cultura testamentaria okay. es decir, nosotros le tenemos un pánico casi como que a la inyección a la vacuna. por ah. lo menos yo le tengo miedo a la vacuna o le tengo miedo a las inyecciones <risa> y es más o menos algo similar al, al testamento piensan que al hacer el testamento la vuelta te del morir. esquino te está esperando la pelota wow, wow. Y, y me llama también la atención cuando cuando mencionas algo eh, hacer el testamento antes yo he escuchado eh, y, bueno, y eh, vaya para, para también aclarar de personas que hacen, por ejemplo, eh, la, la mamá o el papá, deciden distribuir, tengo dos apartamentos, dos hijos, uno para cada hijo, y lo arreglo anticipadamente, pero que su uso, disfrute y goce venga después del fallecimiento de los padres. ¿Eso sería un testamento o sería otro tipo de acuerdo? No, ese es un testamento. Okay. De hecho, a pesar de que no lo diga, se sobreentiende que esa disposición va a hacerse efectiva luego del fallecimiento de la persona que hizo ese testamento. También ocurre okay. que te dicen de una vez, voy a repartir los bienes en vida, ¿eso es que es una sucesión? No lo es, ah, okay. simplemente sí, lo que hizo fue, quiso disponer de esos bienes, es decir, puede ser por medio de una compraventa, en este caso de padres a hijos, obviamente de cónyuges, la compraventa no es permitida, es nula Puede ser por medio de un, de una donación, también es posible, pero jamás se le va a llamar sucesión. Mm -hmm. Se le que, llama sucesión si, se, si la persona aclara en el documento que puede tener el, el uso y el disfrute posterior a la muerte del dueño. Sucesión vendría siendo justamente eso, posterior okay. al fallecimiento. Puedo okay, ordenar un testamento, okay. yo puedo tener ese documento. Posiblemente pueda ser que hayan cambios posteriormente. Ponte, yo dejo dentro de ese testamento un apartamento, pero resulta que no alcanzó a que... Yo me vaya, sino que simplemente lo vendí y compré otro bien. Entonces hay un cambio distinto. Es decir, el hecho de yo hacer un testamento no amarra a los bienes para que no disponga de ellos. No. Yo tranquilamente, en la libertad que tengo, lo puedo vender y, queda sin, efecto, y queda sin efecto. Entonces, los bienes que si están dentro del testamento, si todavía no he hecho absolutamente nada con ellos, hasta que yo me vaya, estos sí van a entrar, digamos, lo que es esa repartición. Yo lo pongo entre comillas incluso Ok, bueno, buenísimo el tema Aquí aclarando nosotras, Verónica El caso definitivamente es Se las trae Ha llegado entonces el momento de cumplir Con compromisos de publicidad Y colocar algo de música Y ya regresamos a tu programa conectados <risa> Mira yo, parecía fiscal de tránsito <risa> No, se nota que pasó <risa> Y yo, ¡uh, -huh! buena a publicidad! No, yo apenas escuché <risa> Apen Estaba ¿no? esperando eso Vamos a él, tío López. ¡Bum! Dios Yo, Mira, ¿puede el esposo dar en herencia algo al amante? No, claro que puede, ¡Oh, sí puede. Chale, vale. es que pero es como, ¿no? si está en ¿Tú testamento, tú eres, puede. El amante tiene que salir mira y el amante recibe. Bueno, si sí recibe. Ah, tú dices después muerto. hola, ¿qué tal? No, todavía no está. Hola, servicio? Bueno, pero esa es una buena pregunta. Es una gama de herramientas para tu bienestar Ay, madre, personal. Para él, claro, te trae y, con hijos y A partir de este momento, comenzamos Conectados en Detalle. Y continuamos aquí en tu programa Conectados en Radio Sintonía 1420 AM. Y les recuerdo que nos está acompañando el abogado Juan Carlos Ron. Y estamos conversando sobre herencias y sucesiones. Verónica, y nos pregunta Reinaldo. ¿Puede el esposo dar en herencia al amante? ¡Ay, Dios mío! Reinaldo, ¿pero ¿qué pregunta es, no, es Una pregunta muy buena, tú sabes cuántos están esperando una respuesta a esa pregunta A ver, a ver, escriban por el chat o conéctense en el Instagram y comenten ¿No A quieren? ver, Juan Carlos, eso es factible Juan mira, Carlos, cuéntanos, la, lamenta, si llega la esposa, ¡ay, Dios mío! Mira, ¿sí? lamentablemente por Reinaldo debo decir que no es posible darle al amante Pero si das en testamento, sí Pudiera hacerlo, pero queda como una extraña Obviamente dentro de su corazón es la mujer de su vida Pero lamentablemente va a ser una extraña completamente Claro, se la puede disponer Pero siempre y cuando no viole la legítima Que es lo que tú me estabas preguntando fuera fuera, fuera del aire, aire. En cierta forma, ¿qué pasa cuando ocurre que yo hago un testamento Y deje tal vez ciertos herederos que son más cercanos a mí fuera de ese testamento? Estoy violando lo que llaman la legítima Que muchos abogados la invocan para todo erróneamente Y esa legítima es una cuota de reserva que la ley le deja a favor de herederos forzosos que son los descendientes, los ascendientes y el cónyuge no separado de ellos. Yo bien. no estoy conforme con esa respuesta. Si yo le quiero dejar a mi amante la casa y a la mujer le quiero dejar en la calle, no puedo. ¿Sí? Si lo escribo. No, lamentablemente, a menos que hagas una compraventa. A <risa> menos de eso. Es decir, si lo quieres hacer ahora. <risa> Reinaldo, yo estoy contigo. No. <risa> ¿Qué, Pon, qué? Ponte en protesta entonces con Mira, la Asamblea Nacional. Reinaldo, la déjale lo que le vas a dejar en vida. ¿verdad? Exactamente, Reinaldo. Lamentablemente no vas a poder hacerlo Y comprar con... la otra casa, no va a ser la de la señora. Te va a costar muy caro. Conchale, Reinaldo, no te metas en esas aguas tan profundas. Oye, y acá ahorita, no sé si es que está, si la buscante es a, apropiada, ¿no? Porque esta canción que acabamos de escuchar, justamente, ¿Quién dará a tu casa color? ¿Quién le dará el lecho calor? O sea, ya la persona no está. Exacto, es así, es así. Oye, Juan Carlos, bien sabemos que en nuestro país todo lo que son los procesos, los procesos legales, todo lo que es la... El, el, Ajá, ajá. Sí, todo ¿no? lo que es ese proceso este, bueno, no, ¿no? es bueno engorroso siempre cuesta arriba eh, demora, y la gente de repente dice, bueno, no lo tenía pensado no había una herencia un testamento escrito eh, wow, no sabía esto no sé ahora qué hacer, cuál es el siguiente paso eh, mis padres, no sé eh, Dios, bueno, Dios los bendiga eh, los tenga, eh, los tenga siempre en salud pero bueno, mis padres, por ejemplo un caso de un hijo, fallecen ¿ahora qué hago? no hay testamento no hay. ¿Cuál es el, ese primer paso que tienen que hacer? Mira, en primer lugar, uno de los pasos que pueden hacer, tan, hay dos, por lo menos eh, genéricamente y por excelencia. El procedimiento, si hablamos de procedimientos judiciales, uno de los más conocidos es el, de la Declaración de Únicos Universales Herederos. ¿Es un ¿Eso es en el CENIAT? No. No. no. no. Ah, okay, ok. Por eso, por, por eso ah, okay. es lo único sí. que. He el procedimiento judicial de universales herederos se tramita ante tribunales, por eso dije la palabra judicial ah, entre, entre lo que estaba mencionando, porque este procedimiento que es una solicitud son de aquellos herederos que quieren, digamos, reconocer judicialmente, es decir, que un juez lo decrete o que lo diga, el cual a estos solicitantes se les de, se les considere, se les decrete y se les afirme como herederos universales de esa persona que falleció. De hecho, tú fuiste mi testigo en ese documento. Ah, ok. Ya te bueno. acordaste. Sí, ya me acordé. Sí, <risa> no, y, y, y, y que estaba recordando, porque por ejemplo, eh, hay un caso que es real, eh, un, muere el papá uh -huh. y los y uno de los hijos hizo todo el trámite y solamente registró a la mamá y no registró a los hijos de ese matrimonio que era la mamá y tampoco registró a los hijos anteriores. Y ellos fueron, cobraron prestaciones, vendieron el vehículo, no, tampoco tenían muchos bienes, pero hicieron eso solo. Lo que tú estás mencionando en este caso es la, el otro procedimiento, que este sea de carácter administrativo, que lo mencionaste antes, que ente Esa es de la declaración de impuestos sobre sucesiones, que es la que uh -huh. se realiza ante el CENIAT. Cuando una persona fallece y deja una cantidad de bienes, esos bienes, que obviamente se transmiten para ti y van a ser tuyos, aunque no nos guste, y hay que decirlo así, tenemos que pagar impuestos. Oh, ok, por recibir era, esos bienes. Para recibir esos bienes, por, así por recibir aparentemente de forma gratuita esos bienes tenemos que pagar un impuesto. ¿Cuánto tiempo yo tengo que tardarme para poder hacer ese trámite? Son 180 días hábiles, que en la práctica estamos hablando de nueve meses. Okay. Dentro de esa planilla de declaración deben estar juntos todos los integrantes de esa comunidad de herederos, ¿Tiene? donde tú mencionaste justamente, no que solamente dejó la mamá y que dejó hasta otro No, tienen que estar todos juntos porque si ocurre esto solamente van a considerar a una sola persona con una cantidad de impuesto a pagar. Pero las demás personas que puedan hacer, lo que pueden hacer es actualizar el RIF, poderse, digamos, inscribir o incluirse dentro de esa planilla para poder aparecer dentro de esa planilla de declaración. Pueden demandar, por ejemplo. O sea, pueden demandar. No tanto y que estar... además, si hablamos de ese procedimiento administrativo como wow, tal, no necesariamente bueno. tienen que demandar, lo que tienen en este caso que tomar el control del sistema en línea que es ahí donde se tiene que realizar la declaración. Es decir, yo abro mi portal web del CENIAT, realizo mi declaración, deberían estar, el deber ser es que deberían dar todos los herederos, porque esa planilla de declaración, con los bienes que yo voy a registrar, el apartamento, el terreno, la casa, las acciones, todo esto, vendría a ser el nuevo título de propiedad de toda esa masa sobre los herederos que aparezcan en esa planilla. Que es lo que tú has mencionado al comienzo, decías, oh. ante el señal. En este caso es ese proceso. Claro, pero en este caso entiendo que ellos... Registraron solamente a la mamá, no registraron a ninguno de los hijos, ni siquiera a ellos. Se ni hicieron a los otros. Y, y se dieron con todo, o sea, pagaron el dinero claro. y se quedaron con todo. Y yo me imagino que no sé. Es Ah, en, en ese caso cosa, pues, toca un juicio Mira, si fuera el caso que lleguen esto a venderse Ahí sí puede caber un juicio Porque estamos hablando que hay un perjuicio En contra de estos herederos que quedaron por fuera claro. Lógicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Con, el, con la demanda de compraventa Que han hecho algunos de estos bienes Tengo que echarlo para atrás porque en primer lugar hiciste un procedimiento administrativo digamos viciado porque no incluiste a todos los herederos y dos lamentablemente tendría que estar demandados los que vendieron herederos que aprovecharon esto y lamentablemente el que lo compró aunque es inocente en cierta manera porque contribuyó con todo ese negocio puede ser que el negocio sea legal pero tiene unas bases está ah, claro, más corrupto un, es un tema heavy. es un tema rudo, bárbaro es un tema rudo. sí totalmente porque se toman de repente esas libertades bárbaro, y bárbaro. bueno no sé quizás por bueno por, por diferencias por, por, por falta de comunicación y entonces mira se, se meten en estos problemas dice reinaldo que ya se está ahogando <risa> <risa> no bueno, aquí. Mira Silvia dice, si el esposo es dueño de un bar de chicas malas Y wow. la esposa e hijos no quieren saber nada al respecto ¿Qué ocurre con esa propiedad? La heredera Exacto, me quitaste la palabra en la boca heredala pero véndela. Claro. A quien la quiera administrar. mala. No sí. creo, porque de verdad va a haber unos clientes muy tristes por eso. ¡Ay, Dios mío! Mira, Juan Carlos, bien echador de broma. ¿no? Mira, Silvia, nada, pues toma lo que te compete y luego cierra y, y lo vengas. Quédate pues. con lo Ay, bueno. Yo, con lo yo bueno. Me quedé, los me quedé todavía muy pensativa con el caso que comentaste, Jared, porque para hacer eso entiendo que si se hace el documento inicial que hablabas del, del judicial, del judicial, de los herederos universales, Ajá. no se supone que en la declaración, ¿uno presenta ese documento también o no es necesario? no es necesario ah, no es mira, necesario. hay como, un, como una especie de, de, de desligue de información Ajá, mira el, proce el procedimiento <risa> judicial lo que busca en este caso, dar una formalidad dentro del carácter judicial ¿para qué me sirven los universales herederos? obviamente que, es, bueno, si yo estoy haciendo esto y esto y no tiene ninguna relación los dos ¿para qué me sirve entonces el procedimiento judicial? Exacto. número uno para prestaciones sociales, para el cobro de prestaciones sociales de la pensión de sobreviviente okay. Dos, para lo que es el cobro de empresas de seguro y de seguro de carácter privado uh -huh. Tres, si el si el si la persona fallecida era un trabajador y tiene unas prestaciones, una prestaciones sociales por cobrar Ese título único universal de le va a servir para poder cobrar Claro, Además, lo que pasa es que la pueden declarar solo por ejemplo con la esposa No, la esposa, los hijos, el, el concubino, en este caso según la ley orgánica del trabajo pero o sea, en primera línea va la cónyuge o el cónyuge Fíjate, no muy buen punto que tú preguntas Porque la ley orgánica del trabajo Mete a todos en un solo saco No hay un orden como el código civil Es decir, uh -huh. mete al cónyuge, mete a los hijos Mete al concubino, mete a los padres Si todos van en, el, en, digamos, de forma sucesiva Y ya, imagínate vale. Oye, Juan Carlos, este tema pique y se extiende. Definitivamente vamos a tener que invitar a Juan Carlos por segunda parte. Sí, Juan Carlos, para bueno, mí es un placer haber contado contigo acá en el programa y con toda la información que nos ha suministrado tan valiosa. Aquellas personas, por ejemplo, un Reinaldo, una Silvia, que nos han hecho preguntas: ¿cómo hacen para contactarte? ¿Cómo hacen para comunicarse contigo? Y que puedan recibir esta asesoría y este acompañamiento en tema de herencias y sucesiones. A través de las redes sociales en Instagram me pueden conseguir como arroba soci socia hija ...y a través de YouTube, que es justamente donde me encuentro más activo... ...a través del canal Sociedad, a través del tip sucesoral... ...lo que hace es poner el buscador Sociedad o tip sucesoral... ...y ahí me vas a conseguir fácilmente para luego buscarme... ...ya para contratación de casos, asesoría y todo lo que yo quieran. Ok, Juan Carlos, bueno, ya ustedes tomaron nota... ...y si no, usted escriben escribe en el Instagram, en el privado... ...y nosotros allí le compartiremos las redes de Juan Carlos... ...señores, ha llegado el momento entonces de cumplir con compromisos de la estación... ...y colocar algo de música y ya regresamos... A tu programa conectado. Esta fue una producción de Soseja. Impulsamos tus capacidades para multiplicar tus potencialidades.